Hola a todos, hoy les voy a explicar un poco de cómo insertar tablas y párrafos. Como párrafos, ya hemos estado viendo en los últimos tutoriales, entonces solo les voy a explicar lo, lo que es cómo insertar tablas. Así que aquí tengo, digamos, aquí tengo mi etiqueta Doctype, tengo mi etiqueta HTML y vamos a hacer la etiqueta de cierre HTML. Aquí solo vamos a ingresar, solo vamos a estar trabajando en el body. Entonces aquí voy a ingresar la etiqueta body. La cierro. Y de un solo vamos a hacer la etiqueta de, de finalización del body. Para que después no, no se nos olvide. Ahora vamos. Hacer, vamos a hacer una tabla con respecto a un horario, podemos hacer un horario de las materias que llevamos entonces vamos a ponerle un título le vamos a poner h1 como hacer título principal listado le vamos a poner listado de clases cerramos lo que es el h1 Ahora vamos a utilizar la etiqueta de tabla. Como saben, abrimos, ponemos table, le cerramos. Ahora vamos a hacer lo que es la primera celda. Pongamos TR. Y si utilizamos el TR vamos a necesitar un TD. En este TD vamos a poner la primer celda va a ser curso ah, pero como le vamos a poner en negrita para que se distinga de los demás le vamos a poner strong para que resalte y vamos a cerrar strong y le vamos a poner así y vamos a cerrar el Td así ok ahora va a ser cursos horas y horario entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar y pegar para que el video no se nos haga tan extenso y no se nos no se me aburran entonces va a ser curso aquí le vamos a poner horas y horarios ok entonces ya tenemos lo que es nuestro primer fila cerramos el TR ahora vamos a abrir de nuevo otro TR aquí le vamos a poner TD el primer curso que vamos a ver, va a ser el curso de programación cerramos el TD aquí lo vamos a copiar y pegar para más rápido el primer curso va a ser programación el segundo vamos a ponerle ambiental y al otro que le ponemos, ah, pongámosle español, aquí me estoy inventando un horario, <risa> vamos a ver cómo me sale este horario, Que le vamos a poner el, el final del TR. TR, si ustedes se fijan así es más fácil, haciendo la jerarquía de las etiquetas, es más ordenado y sabes dónde abriste y dónde cerraste. Y vamos a poner otra, ay aquí me equivoqué, porque primero es programación para cursos, hora, aquí tenía que haber puesto hora, vamos a ponerle que dura 20 horas, y aquí le vamos a poner que va a ser de las 12 de las 12 hasta pongámosle las 14 así entonces copiamos vamos a copiar esto vamos a poner acá entonces este sí va a ser ambiental ambiental le vamos a poner que este dura cuánto unas 15 horas, pongámosle 15 horas acá. Y este, pongámosle que la tenemos a las de las 9 de la mañana a las 11. Y pongamos la última. Vamos a poner cuál habíamos puesto, Ambi no ambiental, habíamos puesto español, español entonces pongámosle que esta tiene también 20 horas y que está levantémonos temprano digamos que de 6 a 8 le damos guardar a ver cómo nos quedó ah, no primero revisemos ah no no podemos darle guardar porque no hemos cerrado la tabla siempre hay que verificar antes de guardar aquí le ponemos table lo cerramos cerramos el body, sí, aquí tenemos el table, el body, el html, sí, lo cerramos todo, ahora si sí, le damos guardar y vamos a ver cómo sale nuestra tablita. Si ustedes se fijan acá, tenemos el listado de clases, que es el h1 que colocamos aquí, el h1, tenemos también curso, horas y horario, que es esto que tenemos acá curso, horas y horario acuérdense que esto va por filas, por filas, entonces como va por filas el curso primero es programación después las horas son dura 20 horas y después el horario que es de 12 a 14 y así sucesivamente cada una de las demás que le queramos ir ingresando así que ya tenemos nuestra primer tablita pero, digamos, no se ve muy bien. Sí, se ven las columnas y todas sus filas, pero démosle otro aspecto a la tabla. Entonces aquí le vamos a poner Table, Border, para definir cómo son los bordes de la tabla. Lo ponemos igual a 1. Vamos a ver lo que pasa. Le damos Guardar y le damos a Actualizar. Si ustedes se fijan, así ya está ordenada nuestra tablita. Hagamos ahora aquí otra fila, pero que se una todas las estas tres columnas que están aquí unidas. Entonces vamos a hacer acá otro tr. Vamos a ver, pongámosle tr. Y acá lo cerramos. Hagamos un td. Y aquí le ponemos col que este es para unir las todas las columnas, bueno las columnas que queramos ahorita le voy a poner unir dos vamos a ver cómo queda y después le vamos a unir las tres como quisiera que quedara aquí le vamos a poner tabla perdón tabla de clases y cerramos el td, y aquí cerramos el tr, vamos a ver cómo nos queda esto, le damos guardar, vamos a ver si ustedes se fijan, aquí unió lo que es esta columnita de acá, y esta de acá, entonces por eso nos queda ese espacio aquí, porque yo no le dije que me uniera 3, yo le dije que me uniera 2, este de acá y este de acá, pero no le dije que me uniera ese también. Entonces, en vez de 2 acá, le vamos a poner 3 para que se mire más bonito. Le damos guardar y le damos actualizar. Si ustedes ven acá, ahí ya nos queda mucho mejor y de la misma manera se pueden unir celdas para abajo, este es hacia un lado, también se pueden unir para abajo en el contenido del curso, ahí van a ver cuál es, la, eh, cuál es el atributo que se utiliza para unir celdas para abajo y esto ha sido todo con respecto al tutorial de cómo crear tablas